can crash be my friend bienvenidos a un nuevo BiProductive. productive yo soy alicia y hoy os voy a hablar de la publicidad programática qué es esto no es más que la compra automatizada de espacios en internet crees que es algo muy difícil no te preocupes quédate hasta el final del vídeo porque te voy a contar los agentes que componen todo el ecosistema de la publicidad programática y vas a comprenderlo de p a pa para comprender mejor qué es esto de la publicidad programática te voy a contar primero los modelos de negocio que existen en primer lugar tenemos la subasta o Open Auction. Esta es la compra que todos conocemos, se accede de manera libre y se pueden comprar los espacios que quedan después del de resto de tipo de modelos que os voy a contar ahora. Este es el modelo que utilizamos en Oniad, en el que tú fijas el precio que estás dispuesto a pagar por cada mil impresiones y salen a subasta en tiempo real. El siguiente modelo es la subasta privada o Private Auction. Este modelo se rige por lo que llamamos PMP, Private Marketplace. Es un modelo en el que solo se accede por invitación y se tiene posibilidad de acceder a espacios un poco más premium. Tanto en la subasta abierta como en la privada es donde se utiliza el modelo RTB el Real Time Bidding, que son las pujas en tiempo real. En los siguientes dos modelos ya no se utiliza el RTB ¿vale? El tercer modelo son los Preferred Deals o Acuerdos Preferentes. Aquí no hay subasta, el precio está fijado, pero el inventario no está garantizado ya que puede haber otros anunciantes que hayan llegado a acuerdos más altos que el tuyo. Por último está la programática garantizada, el Programatic Guaranteed. Estos son acuerdos preferentes en los que sí que se tiene un inventario garantizado. Suele ser de bastante calidad y solo se da cuando se cumplen las condiciones que especifica el anunciante. Es decir, si tú has llegado a un acuerdo por el que quieres salir en espacios cuando visite una persona que es, por ejemplo, aficionado al deporte, solamente van a aparecer tus anuncios cuando esa persona entre en la página una vez que hemos visto los modelos de negocio de la compra programática vamos a ver el ecosistema y todos los agentes que lo componen cómo funciona la programática en primer lugar tenemos dos partes diferenciadas a un lado a la izquierda tendremos la demanda la demanda la componen los anunciantes que pueden ser marcas negocios o pueden ser incluso eventos también se les llama buyers. estas son los agentes que quieren darse a conocer son los que quieren poner la publicidad Publicidad en los medios al otro lado a la derecha del todo tendremos a la oferta a los medios también se les llama publishers estos son los medios que tienen inventario disponible es decir Pueden ser páginas web, blogs, periódicos, apps, incluso la televisión conectada o el audio como Spotify, que tienen espacios disponibles, espacios que venden para sacar rentabilidad. Muy bien, ha quedado claro, tenemos por un lado a los anunciantes y por otro lado a los medios. Si nos quedamos en el lado de los anunciantes, tenemos a otro agente, que son las agencias, el cerebro. Ellos se encargan de determinar qué es lo que quiere exactamente el anunciante, así como de hacer las creatividades y montar las campañas de programática. A su lado tenemos los DSP, Demand Side Platform. Estos son los agentes que se encargan de realizar las pujas. En nuestro caso, ONIAD, por ejemplo, sería un DSP. Si nos colocamos de nuevo a la derecha, en el lado de la oferta, tenemos simétricamente al DSP el SSP, Supply Side Platform. Este es el que se encarga de recoger todo el inventario y sacarlo también a subasta. Es la plataforma que utilizan los medios para a sacar a subasta sus espacios de una forma rápida y más cómoda. En el centro de todo esto, entre la oferta y la demanda, están los ad exchanges. ¿Qué es esto? No son más que las máquinas que se encargan de poner en contacto la oferta y la demanda. Es donde se realiza la compraventa de los espacios publicitarios. A partir de aquí es donde se empieza a complicar un poco la cosa, así que tenéis que estar muy, muy atentos. Otro de los agentes que además se encuentra a ambos lados, oferta y demanda, son los SaaS Server. Estos se encargan de servir los anuncios y, muy, muy importante, de hacer la medición. En el lado de la demanda, a la izquierda, tenemos los proveedores de datos. Son entidades que se encargan de aportar datos sobre personas. Aportan audiencias que tú puedes comprar para dirigirte a ellas y mostrarles tus anuncios. Justo a su lado estarán los DMPs, Data Management Platform, es donde se juntan, digamos, todas las audiencias para poder gestionarlas y poder mostrarles nuestros anuncios. Volvemos completamente a la derecha de nuevo, al lado de la oferta, donde encontramos ad networks y redes de afiliación. Son cosas diferentes pero actúan de una manera bastante parecida. Son los que se encargan de gestionar el inventario de los medios y sacarlo a subasta. Por último, el agente que tenemos al lado de la demanda son los trading desks. ¿Qué es esto? A veces son departamentos de agencias que utilizan varios DSP para realizar la compra del inventario de una manera más eficiente. Y hasta aquí el ecosistema de la compra programática. Si tenéis alguna duda nos podéis escribir en los comentarios y os la resolveremos enseguida. Nos vemos en el próximo Be Productive.